Que mamá en este momento también podemos decir en un país caribeño el nuestro y machista donde la mujer cada vez más avanza y crece y sobre todo que va ocupando ideales maravillosísimos en el orden de la justicia la mujer menos vulnerable que el hombre es difícil soportar a una mujer sin embargo los hombres son mucho más débiles porque se necesitan las cosas los hombres verdaderamente para Las mujeres son mucho más fuertes que los hombres y por eso son mucho más firmes en sus principios y también en sus valores. La emancipación de nuestros países por ejemplo en el campo educativo, cuando uno toma por ejemplo las 46 universidades del país, 65% de los que ya son mujeres, como un ser de grandes fortalezas, describió a las mujeres el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís en medio de la misa por el Día Internacional de la Mujer. El religioso llamó a las féminas a luchar por la equidad en los trabajos, en el hogar y en la sociedad en general. Porque a pesar de que la mujer va avanzando, pero todavía está en una debilidad demasiado grande los hombres. Porque... A veces en un hogar con un lo constate continuamente. El esposo es profesor y la esposa es profesora. Pero cuando llegan a la casa aquí se les pega los militares, aquí se les pega la aquí se les pega, pues, es decir, llevar el peso. Entonces muchos hombres como dicen, se sientan que ellos están trabajando y la mujer no está trabajando. Y la mujer tiene trinta o cuatro veces más trabajo. Cordero, NTN, su noticiero regional.